Buenas a todos, bienvenidos a Fortnite Aquí vuestro hombre bandolero 7.0 Hoy os traigo Pelea por el Daily Google Es hora de resistir caldear el ambiente y combate contra la orden imaginada En el Daily Bugle Así que vamos a ver qué misoncillas tenemos por ahí Ya me han invitado varios <ríe> Bueno, vamos a ver El fey <ríe> El yuk A ver que se cuenta Hola, hola Muy buenas Hola, ¿qué tal? Hola, hola, hola, hola Hola, te escucho, cambio ¿Jugamos a ver. Sí, sí ¿O jugamos un poco en el modo creativo? No, no, a mí me gusta esto de las misiones Voy a ver las misiones, que tenemos ahí Unas cosillas Vamos a ver, la resistencia, que pasa seguir? Tenemos que establecer ahí... ¿Tú la has hecho ya, la de la semana 3? ¿La de la resistencia? ¿La has hecho? Mm, yo no hago ah. misiones. ¿Por qué? Conmigo no, sí. Que... Con, conmigo sí tienes que hacerla. Yo. Conmigo sí. ¿Y por ahí algunas padillas, ¿Ya las tengo? Sí, estas ya las tengo. ¿Ya se ha visto? Sí. ¡Oh! Uh, hay me hay una misión. copa disponible. Mm. Podríamos hacerla también, ¿no? ¿O qué? A ver. A ver, me está segundo. la. La copa esa. A ver, a ver, un segundo. Competitivo. Sí, a ver, yo para encontrarla aquí, no, a ver, hemos hecho las copas. No, este evento no. tiene premios de subidón y solo está disponible para los jugadores de liga abierta. Este torneo consistirá en dos rondas. En el que el en el que los mejores 50 dúos de la primera ronda pasarán a la segunda. Toda la información está disponible en https puntos barra barra www.epicames.com barra fortnite barra competitive barra es barra news barra punto news. <ríe> Aquí con el, con el Spider-Man, esto es tremendo. No sé por qué, pero no me deja ponerlo, creo. ¿Por, porque necesitarás. No, no, yo puedo jugarlo. Entonces. A ver, pásame el líder. Vale, sí, sí. Ahora voy, ahora voy. Que me tarda. A ver, ahora creo. Sí, ya. Pelea por el Daily Bugle tengo que hacer eso del Daily Bugle no sé qué será. Espérate, Pero a ver si es para hacer... sí, dúos Sí, es de dúos Sí, es de dúo la, la copilla esa. A ver, la biblioteca, crear, no. Aquí no es. ¿eh? Aquí no. A ver, juega como quiera. Aquí no está. Bueno, hace poco, tampoco. Yo no la veo. Se batalla modo de construcción selección de epi nada o populares creo si que no jugamos uno dos sí pero es raro que no salga lo de la de esta, lo de la copa lo que sea dónde buscarla eso yo también te lo digo por eso no sé por la risa 101 Ojo, esto es un rollo eh antes se, se encontraban mejor las cosas yo creo la... No, no, pero no salen, da igual, déjalo. conducción batallas míticas de Arrón. Pero es que debería de salir lo de la. Copa S. Termina esa, ¿no? en tres horas, disponible. mira Torneo de dúo A mí no me sale. Solo se pueden jugar seis partidas. Sí, sí, la vivimos, eh. te, te esperé esta mañana. Ahora estamos con el Fortnite, tío. Únete al Fortnite. Pues nada, le damos a listo, ¿no? ¿O qué, tío? Yo no encuentro esa... Ya ves. Venga, va, dale. Sí, ¿no? Sí. ¿Y lo de, de pruebas de construcción? ¿las has visto, tío? Ahí Hay que inscribirse, que no sé qué, con el código QR. ¿Qué? No sé yo. Aquí, pruebas de, de cero construcción. Regístrate para participar en las pruebas de cero construcción y completa desafío antes del 11 de abril. Para obtener recompensa única para el juego, te dan ahí. Bah, un, un paracaídas, vamos, un ala delta te dan y, y graffiti es lo que te dan. Con un código QR. ¿Cuántos hay viendo el directo? Pues muy pocos. Tenemos muy pocos. Creo que ¿Qué? uno nomás. Creo que uno nomás. He subido 930 suscriptores. ¡Vamos, chavales! ¡Ánimo! Suscribirse. 930 ya. Sí, sí. ¿Cuánto pues la... tiempo lleva el siempre, Llevo casi cuatro años. Tienes que decírselo a tu, a tu amigo que se inscriban, tío. Vamos a ¿eh? ver. Sígueme, que vamos a ir a hacer una misioncilla. Vamos a irnos. Tío, el Daily sí, el Daily Booger sí, está ahí fastidiado, pero bueno. Nos vamos a ir al cañón condominio dominio. Voy a llamarnos a Leo, ¿vale? Ahí. Ahí está el Ay, nuestro, en mucho? serio. Yo voy a pegar aquí unos. Es que aquí. yo quiero pelear. Sí, sí, va a pelear, tú tranquilo, yo. Tú sígueme, como hemos jugado otras veces. No te pongas no nervioso. Ahí. Tú defiéndeme. Hola, si está muy lejos eso. Claro, claro, para que no nos ataquen. Menos no ataque, nomás es que tengo que hacer la misioncilla esta de la resistencia. Ahora sí, me la sí, divertido. Yo, yo quiero caer en pisos picados. No, no empieces, no empieces, yo. Sigue bandolero. No te pongas nervioso. Venga. Una, dos y tres. Vamos. estoy nervioso. Por eso te digo. <ríe> tratamos una tila. <ríe> Venga, vámonos para allá. Yo con el Spiderman. man ¿Tú te crees que puedo ir por la vida disfrazada de Spiderman? ¿Dónde se ha visto un bandolero disfrazado de spider Como hoy, he visto uno disfrazado de superhéroes Tío, qué malos eran los trajes de superhéroes que llevaban, ¿sabes? Eran todos falsos <risas> Eran todos graciosos Venga, saco el paracaídas Aquí este de... Para llegar allí Vamos al... Al de este Al circuito, por aquí, por aquí Por aquí, tengo que coger yo la misión A ver y he marcado yo, tío. ¿Y por no qué? No va nadie. Ya, ya, si eso es lo suyo. Cuidado con los tanques, que hay un par de tanques. Abriguate un tanque mientras. Esto qué gracia. ¿Cómo nos lo vamos a pasar? ¿Por qué no me sale aquí? Ya acciones? verás que no cae nadie y nos mandan <risa> los tanques y los. <risa> Pero vente para el sur, que has caído muy para el norte. Ya mierda está, tío No, no, tengo... no, que tengo que hacer aquí una cosilla, hombre A ver, a ver Bueno, pues lo veo, eh Marca para allá, a ver si está por allí Bueno, vaya escopeta Pues ya tiene más que yo, yo no tengo ni escopeta ¡Ay, lo veo! No, no, no veo nada No veo nada Fusil y escopeta y ahora otra a escopeta A ver, a ver por aquí Venga Sí, ahí abajo creo que lo que está, ya está Vente para el sur, vente para el sur, yo una caga esto me voy, ¿eh? ¿Qué? Vale, aquí que hemos puesto construcción, vaya mierda, yo no quería construcción, tío ¿Qué es esto? Ah, aquí Ahora es lo quitamos, paso. ¿eh? Pues Hay ten pasos. cuidado, Ten cuidado esto, destruye... Es Messi, Pera, es me Messi dice, Usando el defecto Bro, acabo de matar el a El autobús de batalla Vale, ya que se lo es. Acabo de matar a uno, eh Y... Era bueno, eh Vale Necesito el deflector o... O el autobús de batalla ¿Tú sabes dónde conseguí el autobús de batalla, por casualidad? ¿Yo? Eh, no ¿Sabes lo que te digo o no? Sí, sí, el autobús, pero yo no sé dónde Pues hay uno Pues en alguna cochera tiene que estar, eh bueno, fusil no, si este. y otra poti gorda. Vamos a matar a este, venga, vamos de cacería, bueno. Eh, yo voy a matar al tanque ahora. Al tanque no, que tenemos que ir juntos, yo. No te vayas. ¿Pero dónde te has ido tú? Aquí, al, al donde antes, a lo de las carreras, donde están los coches. El que es que mm. voy volando, he cogido una grieta, he cogido una grieta y estoy volando ahora mismo. Y estoy en busca de uno, a ver si lo localizo, y le voy a pegar unos tirillos. Tengo poca de esta, pero bueno. Necesito el deflector, ¿el deflector o el autobús de batalla? Que no sé dónde conseguirlo yo, el autobús de batalla. Todavía no lo he cogido. No sé para qué he cogido esto, pero bueno. Eh, vamos a ver dónde está el coleguita. Vamos a buscarlo. Bueno, tenemos... De esto necesitaría un deflector. Necesitaría... Esto aquí no hay, no, chavales Lo mismo, sí He matado a los del tanque y bueno Bueno, me voy a hacer aquí, me voy a mejorar la escopeta, chavales Ya tengo vale. el tanque, yo Guay, ¿eh? pues venga, recogerme, tío Va, ¿dónde es que estás? Yo... Márcamelo Aquí, Intentaré en el circuito, ir... si estáis ahí marcado, en el de ese Rosita Intentaré ir lo más rápido posible, pero con el tanque llaves muy rápido tampoco va no, no, tiene, tiene turbo O sea, no sabías que tiene turbo apretar el círculo, ¿verdad tú, es gracioso? Ya, pero se gasta toda la gasolina Claro, igual que con el de este Ojo, que tengo aquí un hidro Voy a poner el hidro El otro se me va, a ver Es que estoy de cacería A ver si completo aquí un... A ver Ahí está, ahí Bueno, si le doy nada, no, ¿eh? Ahí, con él el es cerca del circuito de chonkers, ¿eh? Pues aquí estoy yo, aquí estoy yo Corre Acabas de romper un drop Sí Ciertamente Soy fan de los <ríe> Porque me da muchas cositas ricas <ríe> ¿Esto qué es? Escopeta automática ¡Ay, qué buena! Eh... Como botiquín? ¿Esto qué es? Explosivo Tengo hasta explosivo remoto Voy a cambiar por la escopeta Vale ¿Y aquí que tenemos? Vale, mauro Esto está bien también ¿Estás con un coche? Sí Pero a mí no me dispare A ver, un momento Vale Venga, fíjate aquí, te recupera el escudo Ah, tú lo tenés ya a tope Sí, sí Ok, a ver si podemos ir a por este Si no, pues nada Enfitería, eh, el autobús de batalla, los deflectores tío. Sí. Así si puedes averiguar los reflectores. Lo que se le ponen tengo... delante a los coches. En... Venga, vámonos. vámonos. Hostia, Tengo un tanque aquí. ¿Otro, otro más? ¿Pero qué vas a poner o qué? Que si voy a poner madre bien. Tú no sabes quién soy, chaval. <risa> Yo me estoy liando aquí con el tanque, a ver si esto se pone bien o esto va a faltar el tanque. Va para donde quiere. ¡Venga, aparta! ¡Otra! ¡Escotilla destruida! ¡Madre mía, que me he cargado el tanque, chaval! Dando vuelta aquí el tanque... ¡Madre mía! Vale. ¡Vámonos! ¿Muerto un bot? ¿Cómo corre el otro, tío? Tenía que haber cogido otro coche... Me quede el circuito o algo... Corre, vamos y matamos a este. que está por ahí? A ver si llegamos. ¡Hostia, vaya pedrazo me ha tirado! Me cago en su tía. Claro, tienes que, que dar cuidadín. ¿Quién anda por aquí, el compi? A ver si lo veo. ¡Hostia! Lo que se ha llevado. Buena, buena, yo. Aquí, aquí tengo yo uno, ¿eh? Ojo, aquí, ¿eh? Me he reventado. Tengo un, co o sea, tengo un tanque que está. Está con fuego porque lo he reventado. Oigo. Y ahora voy a intentar curarlo. Oigo ¡Hostia, que ha se se desaparecido! ¡Hostia! Se me quiere escapar, tío. ¡Qué guapo! Se me quiere escapar. que se ver, me escapa. Esto? ¡Hostia! Oigo, tío, está ahí arriba, tío, que me mate. Aquí un par de ellos. Está, tío, allí que se me va Es posible, es posible, es, posible, es, posible, es posible. No, tío, es posible no. Ya tengo uno Toma Pusino. Vale, más para Más para de... que yo quería matar, pero bueno me Toma, que pueda. toma Venga, pati Sí, era el Un oponente, yo creo que sí, que lo he hecho pero tú acabas vale. de ver lo que te he dado, pero cógelo. Sería un deflector, tío. Vale. ¿Están disparando qué, tío? Pues creo que sí. ¿Qué? ¡Hostia, asco, ¡Ha asco mi Ha caído, ha caído. ¿Qué? Ha caído, ha caído. <risas> ¿Tienes gente? Sí, me ha dado a dos ya. ¿Pero dónde estás? Por pues donde siempre, aquí. El, este... Oh, ¿Qué me, la... me pilla la tormenta, tío? Uo, una, una bombona de esta. El coche, el coche. El coche. Queda, queda, me llevo, vámonos, vámonos. Mil... Me pilla seis, la tormenta. A ¡Eh, defector, defector! Defector, no me digas nada. nada. No, me diga, no, te tengo digo nada, no te digo nada, pero tendrías que venir Ya voy, ya voy, tronco Buah, Ya eh, se encontrado eh, ya en, la nueva, tal, en la nueva actualización Ya se ha encontrado algún barret ¿Algún qué? Barret, el sniper este tal. No, no, no. Creo que no Es que tampoco lo encuentro Y más ¡Hostia! ¡Cofre de estos! Necesito darle a las barreras, tío tenemos aquí bueno, su fusil morado. Ver, nada, bueno. nada, ya está, ya Necesito barrera. Encima, no mira, le podría haber puesto. Eso. Que me va a pillar la tormenta. ¡Yo! que no te veo. Ya te veo por allí. Saltito. Está haciendo el coche. El mío no. ¿Eh? Acabo de dar la vuelta. Aquí no sé por qué, se ha quedado hincado Tendría que haber llevado el otro de este Como me quedé o sea, sin gasolina ahora me, no me, disparan, me disparan, me disparan, me disparan Voy, voy, voy para allá Voy para allá, cospi. Ya estoy aquí, eh voy a ver, ¿me Toma de darme balas? Cuidado que está ahí arriba, eh ¿Dónde? Está Pero arriba esa montaña tío sea, Me ha reventado craqueado Ahí crack, está, ¿tú? vale. Voy a parar. Tiene que ser dos. Pues está ya, ahí arriba, no, lo cuidado, veo. Cuidado, cuidado. Ya, ya, está ahí arriba. Joder, ¿qué tiene conmigo el pechado esto? Qué... Ya tiene. ¡Ay, ay, ay, ay! Me ha reventado, me ha reventado. Me ha reventado. Qué malo, lo este, no puedo tío. ir, eh. Está paleando. Ya, ya, no pasa nada. <ríe> y no me da con los palos. No me da. <ríe> Ahora. <ríe> ¡Otra que me ha matado una pava, tío! <risas> Yo voy a dar la vuelta. Tan, tan, sí, sí, como... ya tiré el ticket esta mañana. ¿Me ¿No has visto el vídeo? ¿No me has dicho que has visto el vídeo? Pero, como, ¿Qué, ¿Cómo? ¿Qué es falso? Esos Además, van a estar no cambiando hacer... tu tarjeta, así que... No, si me da igual, no, se ha ido, se ha ido ya. Ah, vale, el otro. Hombre, pero inténtalo, tienes que ir a intentarlo, Juke. Tienes que ir a intentarlo, por lo menos. No van me a estar todo el rato ahí campeando mi tarjeta. Nada más estamos si cerca lo intento, de la. me mueren, que sí. oh, no, hombre. ¡Oh! ¡Encontró la... por fin el barret! Ya, yeah, ya, yeah. Y encima todo, todo exótico. Ese es que es el exótico, ese... Ah, no. Eh, azul, azul, azul. Me creía que era azulito claro. Vale, vale, porque pensaba que era el exótico. Venga, corre, Yu. Está dentro de zona y voy a buscarme, corre. En eh, la de esa, la tirolina, la cuerda esa, para arriba. Espera, que me coloco las armas. ¡Guau, es que no puedo, eh! ¿Y dónde te salvo el carrete? Es que es imposible. Venga, tú tíralea eh, por la tarjeta, luego ya sobrevive, eh, ya ella va por la de esa. Que, que no puedo. Has ah, no, cagado, ¿eh? Yo voy a yo nunca dejo tirado a uno de mi cuadrilla. No puedo, está a 192 metros se has cagado, tío, a poner el equipo. Para para mí o nada yo tirado, es por... que no No pasa nada. Es que no chao. me maten. ¿Hasta luego? ¿Cómo que chao? Pero en serio. Te lo he dicho, tío. ¿Qué te pasa, pero te enfadas porque no Coge tu tarjeta. Hombre, es que no lo intentas, es que va a tu rollo. Estás todo el rato yendo a tu rollo. Yo si no Porque juego, no juego, juego con. Yo... Eh, pues nada, pues juega tú solo, tío. Juega tú solo. Madre mía, se ha picado. Ya. Vamos a por la tarjeta. Venga, hombre. Vamos a hacer esto de la barrerita. A ver si cogemos alguna por allí, por algún lado. No sé por dónde podremos pillarla. Y el autobús de batallas que no sé dónde está. Eso también es verdad. Pero bueno, a ver si pillamos alguno por allí. Por el circuito de Chonker o algo. Otra vez, yo creo. Aunque podríamos hacer también la misión del Daily Google A ver... Si no el vídeo ahora no me sale desde luego, creo. No sé qué visión habrá ahí en el Daily google Ahora no me sale. Bueno, para después iremos. Vale, además, yo quiero cero construcción. Esto ahí. Cero construcción, pero solo. Ahí. la ligerita Si, sí, ya sabía yo que el Yu Que da mucho a su bola, tío Estás casi ni yo con, el, con el Blee El Blee era esta mañana Ya no hablo del bli, Ya hablo de, del Fortnite Averígueme dónde está el, el autobús de batalla No sé sea, Autobús de batalla A ver cómo lo puedo coger aquí en Fortnite Así si me dice dónde está No estoy concentrado en Fortnite Si ya lo he visto He llegado hasta el 10 Hasta el número 10 he llegado, ¿vale? Del Senkaimon. Luego he estado subiendo personajes Y haciendo otras cosillas eso te digo que... A 1700 metros. Me queda tela. Búscame a ver dónde puedo conseguir el autobús de batalla, porfa. En Google. Acá, ¿al Fortnite o okay? qué? Vente aquí, te lo he dicho antes ¿eh? Digo, ponte el Fortnite Ven. Y con tirolina llego yo. Bueno. Estamos por aquí. Ahora hay que averiguar los reflectores, que no nos maten. Madre mía, la que me van a dar. Encuentro ni el coche ni nada, tío Aquí, vale Venga, dame algo Que estoy nervioso Dame cosita rica Dame, dame, dame, dame Otro arrepe ¿Para qué? Quiero yo una arrepe Tampoco Un quiero esto, pero bueno Fuera. En la estación de sinapsis. Mm. Gracias, tío No está muy leo, ¿eh? Podría ir, si me abrigo un vehiculillo o algo Gracias, tío que tengo que hacer eso? Destruye barrera la carretera usando el del autobús de batalla Vale Voy a intentarlo Hostia, arma fatal de eso, el pez térmico, me llevo el pez térmico y otro por aquí, ojo, ojo, lo que me ha tocado. Venga eh, Este por aquí, por aquí Este por aquí ¿Este cuál es? Eso pues sí Por aquí Y por aquí este Lo abro por si acaso Que no da nada, pero bueno Ojo por ahí lo que sea un No sé Tío, no cojo ni el coche ni nada Voy para el otro lado Vamos a ver en el circuito se encuentra un coche o algo venga unos reflectores me vendrían bien también tío. también me conformo ¿eh? antes lo encontré pero de casualidad ah, aquí se sí encuentra alguno Ya me voy a tener que llevar este A ver los deflectores, tío Si lo encontramos ¿O okay. qué? No aparece No aparece Bueno, me llevo esto Ok si la asalto de ráfaga, también vamos bien. Me gusta mucho. Te lo compro. Lo que no tengo es el deflector. A ver si encontramos alguno por aquí. Saltando o algo. No parece, tío. Vale Pues nada, tío No tenemos fresco. Tenemos paro Pues nada okay. Aquí Tengo Un escudito eh, paso sí. Ostras Ya, tío. Muy cano de la esquina, ¿sabes? Culpa es lo que soy yo. Me cago la mano. lo mato, tío. Ahora. Tenía escapatoria. Este <risa> la Sí de asalto. De comando. Te lo compro. Vale. Y la escopetilla también te la compro. ¿Qué viene que viene la tormenta salta ahí hombre Estaría la reflectores que nos encontramos como esto cojo este Aquí está looteando este y se ha dejado todo. Yo de aquí los cofres y todo. Yo aquí pegando botes ¿eh? como un low. El fusil de ariete. Que me lo llevo también. Aquí <risa> viene la tormenta, tío. Yo aquí. Como siempre. Ahí que viene. Ahora moradito. moverlo. Que liado, que este huevo te dispersa un montón Cuidado Cuidado, las palmeras Necesito los deflectores aquí Cuidado con esto A ver si encuentro el autobús de batalla Si no me lo han pillado ya me la habrán vislado Averigua dónde está No tengo ni idea A ver Ojo, está aquí, ¿eh? A ver cómo arreglo yo esto ¿Una máquina o algo? No, no, hablando con ese o algo A ver Modificación de vehículo No No sé yo cómo Arrancarlo, vamos a ver. Quieto, quieto. Vale, el de la tormenta, ojo. Pero no lo voy a comprar, ¿no? ¿O qué? ¿O lo compro? ¿Qué me recomendáis? No me das tiempo. ¿Cómo arranca, tío? ¿Alguien sabe? Dímelo. No tengo ni idea cómo arranca el autobús de batalla. Chavales. ¿Qué le hago, tío? ¿Qué quito esto, yo qué sé. No ¿Tengo ni idea? Odio oh, ha desaparecido. Me quedé sin autobús. ¿Qué me queda si no te gusta, vale? ¿Y sin coche. Muy mal, ¿eh? ¿Qué me ha pillado ya? ¿Qué me ha pillado? Vámonos. Bueno. No ¿Podría ser? Yo lo he intentado. El pollo. Para, para. Para, para. No, hombre. Yo, hombre... Es lo malo que no se ve nada en la tormenta. esto. Por aquí, por aquí. Vamos. Uy. Otra vez borcado. Bueno. Más pollo. Uy, el pollo. Venga, vamos al lío. Aquí algún deflector o algo, no tengo ni idea, chaval. Si gasolinera, que si se encontrar los deflectores, bueno, pues nada, no hay deflectores. Orito Queremos oro Saco cohete ¿Has visto de oro, no, tío? Bueno, mismo nos quedamos por aquí, ¿eh? Vamos a buscar ya una casa o algo A salvo Vamos a quedar, chavales. Juego con esto, ¿eh? ¿Por qué me marca ahí? Pollo, vamos a practicar. Pollo, ¿por qué me marca ahí, tío? ¿Qué es eso que me marca? No lo sé. Fórmula 1 que no, anda que no, si yo bueno los juegos de coche. Pasa que este que se va mucho con las ruedas, esa ¿eh, hambre. he eh, eh, visto uno! más. ¿Cómo se dispara, tío? ¿Cómo va esto? Se están pegando tiros. Parece que no viene nadie. Que no sé eso. ¿Por qué me marca ahí el, el rosita ese? ¿Alguien sabe? ¿Por qué me manda el objetivo este? Ahí para allá. No tengo ni idea. Sí, sí tío. ¿Estallento o no o qué? Chaval. Bueno, ¿Han cogido esto? O sea, eso, tío, que abre el cielo, otra cosa, no tengo ni idea, ¿eh? Bueno, nos tenemos que mover un poco, ¿eh? No sé, no lo sé, por eso digo, estaba preguntando a ver si alguien sabía. Me lo gasto todo Quiere eh, eh. matarme, quiere matar Ah, oh, porque poco, tío Porque poco me ha cogido al final, tío ah, Por bajar ahí abajo me he confiado Pero bueno Hemos quedado quinto Entonces, ¿dónde está el autobús? Pues yo he ido ahí al autobús, ese autobús no se puede coger, ¿eh? Necesito la misión esa, pero bueno. No sé si hacerlo del Daily Google también, a ver si puedo hacerlo. Si es que somos un cante, tío, por ahí con el Spiderman Rojo. Está guapo el fusil ese para pa pillarlo ahí a la peña a lo lejos, es que no podía pillar ninguno. Otra vez sí lo cojo. Mira el Chimpasqui, ahí en su cápsula espacial. Qué gracioso. Venga. Tuye barrera usando el, el deflector o el autobús de batalla. Mira lo del Daily Bugger Venga, vamos a ir al Daily Bugger Aquí inflige daño a fuerza de los Desde lo alto del Daily Bugger Vamos a ir Otro hito completado y Vámonos el Daily Bugger ahí Aliar la parda Ahora sí nos pega el Spiderman, ¿vale? Ahora sí Ahora, haber haber mantenido el, el objeto ese de... Aquí, algo Una pistola, nada más Ya estás muerto, compadre Bueno Me voy Me iba a reventar Chavales. <ríe> y vaya venía por mí. Pero por lo menos con otro armita o algo. ¿Viene? No, está abajo. Ah, está requiné. Es? Me la llevo. <ríe> Me pongo a descansar. Okay. ¿Qué? ¿Y viene? Está por abajo, yo creo. me va a pillar? ¿Quién da? Tengo que ir a lo alto del Dilly Booger y hacer daño a los de la O.I. y de los siete a reclamar el Dilly Bugger? Si veo alguno. este también habría que darle. ¡No le dio ni uno, chavales! Está con todo que no le dio ni uno. Fase 2 superada, dice. Vámonos más. Nomás! ¡Qué mierda de armas que tengo, ¿eh? ¿Tengo lo digo? Que no le diga ninguno, tío. ¡Oh, ¡Qué mierda! Pero no la monto. No quiero aquí. Vale. Ahora que me voy a pegar. No voy a por arma o algo, si no, no... no nos va a ningún lado. me asustaría que tenga la herramienta, hombre. ¿Mueren o qué pasa, tío? ¿Estos son míos o qué pasa? No entiendo. Son míos, eh, yo creo. Vale. ¿No tengo que pues tengo disparado? ¡Deseado de lo harto! ¡Hombre! Nada más, le he dado a uno. Ahí está el jefe. Cuidado con el jefe. Cuidado. Ahí, dale. Dale, jefe. Vamos el otro que nos está dando Buah, qué malo, tío Cuidado con la otra A ver, voy a tirar de su fusil, a ver Para, para Para, para Bien, ha caído, ha caído Guardias de los OI, eliminado, los siete ganan Mira, ha completado misiones diarias Tengo que me revientan todavía, eh y Esta gente de los siete, eliminado fuerza de los OI en el Daily Booger Que vienen a por mí, chavales. Que vienen a por mí. Si me da algo más, vaya mierda de arma. A salir cómo salgo de aquí. Carga. Vale, poción. Estamos ahí regulinche un poco, ¿eh? Tengo que ahí una guitarrilla y todo Ven Venga Ese se está ahí poniendo la pata? Vamos por ahí Ahí no Tío, me ha reventado El ningún Al otro sí le da bastante Bueno Está bien Esto del Daily bugger. Venga Preparado Quedan dos El otro bug está en el santuario Es que el, que el que he ido No, no he podido cogerlo <risa> No sé cómo arrancarlo No sé cómo Vale Me da igual un sitio te que otro Yo lo que quiero es cogerlo Y le he puesto las ruedas Para no iban No sé Cómo hacer que funcione Ahora lo intentaremos Ya termina esta del Daily Bubble, Que es lo del vídeo El título del vídeo Estamos aquí peleando por el Daily Bubble. Ahí ponemos el nuestro Y vamos otra vez para el Delibuger nos quedan ahí unos poquillos vale, no hace falta que lo marque Vale Pero Vamos para allá Para el delivery Le damos la gracia Y vamos para allá Una, dos y tres ya ¡Vamos, Speedy! Y con J Jonah Jameson El director del Daily Google Qué vaya mierda de armas que me han tocado, tío A no ver sé si podemos desde aquí Ellos están por ahí Por aquí abajo Se ha ido aquí? ¡Oh, eh! Me va a reventar Otro, que me va a reventar ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡No me de! ¡Uy! <ríe> y sin armas todavía, chavales Unas malas me lanzó uno de estos Yo sí me engancho a la tirolina, pero no 16 de estos Dios con una escopetilla nada más si puedo pegar alguna granada o algo Pero bueno A no ver sé si puedo con algún arma, tío Me van a reventar ¡Que me revienta! Vigo <ríe> los cofres pero no los veo, ¿vale? Pero nada, yo voy al saco de la batalla ya Aquí vienen ¿Arriba había uno o qué, es, tío? Pero a mí no me matas, Euladio, que estoy con, con eso. <risa> Ya, que se me escapa otra vez Yo que no veo ninguno, eh Mira, ha ido por ahí y me ha matado Por pues nada Está chunga la cosa, eh, chavales Así no se puede ir lo loco Hay que donar oro y llegar al tope para poder usarlo Madre mía es Muy difícil entonces ¿Y dónde lo dono? Es que no he visto allí tampoco para donar encima me lo he gastado el oro, pero bueno, he cogido bastante más oro, eh ahí looteando y tal a ver si termino esta, ¿no? o que de, del delibuger. y ahora vamos por el autobús también los defractores también me sirven lo que pasa es que son más aleatorios al encontrártelo, pero bueno y... Un cartel para donar oro Ok damos la gracia el mapa, vale Nos lleva directo al delivery. Pues nada, como antes Vale Estamos ya Vamos a Con tu vuelo supersónico. Uy. Abajo. Hay peña por ahí, tío. Venga. Puedo coger el cofrecillo. Primero el fusil, por si acaso. por esto. Vámonos. mira para, para! ¡Que me matan yo solo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Yo solo! <ríe> Ahora me pongo aquí a pescar, chavales. ¡Ay, mira uno! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay! <ríe> ¡Qué poco he durado! esta tío! El puesto 98. <ríe> solo a mí se me ocurre ir pescando por ahí. <ríe> me lo he tragado, tío. ¿Eh? vamos contra encontrar esto de los vídeos. <ríe> Mejorar nuestra estrategia porque vaya vale, tela. Venga, vamos. si compré unas cosas más raras pero bueno ¿Otra vez que nos lleva directo al delibúgel no para de llevarnos directo al delibúgel pues me encantado vamos a ver ¿veis allá por ahí? venga vámonos En el cofre, por lo menos este lo tenemos seguro Si no, nos lo quita Vale Y ahora a ver Copetilla Bien Este también me gusta Vale La caña No es lo que queremos, pero bueno tampoco lo que queremos pero bueno munición vale bueno ay ay ay algo peñita por ahí están los malos tío No están por aquí Venga, vamos por ello Eh, ahora me venga Hombre, no Eh, otro menos Parece ese chaval, Man. Vamos chavales Vale Cuidado Vale Un Completar la misión, ¿ok, tío? Okay. Eh No Ah, qué lástima, tío Los canadrietos lo ha matado Pero bueno eh, hemos hecho la misión que Era lo que yo quería Se ha quedado con todo al final, eh Pero bueno, hemos hecho la silla, Está guay Venga, vamos a mirar la misión a ver si hay más de esta de aquí del Billy Google. Si no, nos vamos en busca del autobús. Venga, vamos a ver.